Hola Ingrid, creo que esta es la situación que te está ocurriendo. Yo aquí tengo arrancado Chromium, que es como Chrome, y me pasa esto cuando intento cargar eh, Cuadernia. Fíjate que entonces me dice que no es seguro, pulso aquí, por defecto, me tiene bloqueado Flash. Le voy a decir que lo permita. Fíjate que me avisa de que vuelva a cargar la página. Si no me lo hubiera avisado, hubiera recargado utilizando el botón pertinente. Vuelvo a cargar, está esperando a Cuadernia, vamos a ver, ahí está. Me vuelve a decir que el, el complemento de Flash no está actualizado, yo creo que sí, con lo cual no le voy a dar a actualizar, sino le voy a decir que ejecute esta vez. Vamos a ver qué ocurre y como ves, ahora sí que se está cargando Cuadernia y aparece el interfaz para trabajar. Espero que te, que te sirva.